Siguen sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas. Comisal de Guilleta de Paiti Guitarco Garbitsalle, Pedera Chiñabetes, Borroca tu Honduren, Lortudgu. Patrona la que te institució, Alde, este revita tú tenés, Urta Marrián, las trabajadoras y los trabajadores de DH Lagurain, tras más de un año de negociación de convenio, iniciamos una huelga indefinida que duró más de 70 días. Gracias a la huelga, conseguimos un convenio más justo para todos. Ustarriaren 30ean, Denok Grebara. Grebara. El grito de revolución, compañeras! Ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de mano. ¡No ¡Sigue protestando! Yeah, una huelga yeah, no fácil, pero cuando el resto de las alternativas se agotan eh, y el diálogo y el entendimiento no se dan, la huelga se convierte en la única opción. Tres días de huelga y la convocatoria de un, una movilización igual fueron lo único que hicieron que se den a la empresa para la que trabajo se sentara y mejorar unas condiciones laborales estancadas en el tiempo durante más de 10 años. Con ganas de mejorar las cosas y unidas, podemos conseguir un montón de cosas. J.K. Servicio público. Así tu etán? Casteo pairatzen Dugun. Recárditate, egoerari, Antolatuz, vuelta a Matea, posible de la, era cuchido. Gustarrijarén, hoy o Itamarrean, Casteo queré, calea de al carajo, Yankee de mierda. Y aquí hay un pueblo de Sospere, ¡Sigue protestando! Yeah, ¡El miedo va a cambiar! de bando! Yeah, ¡El miedo va a cambiar! ¡El bando! Yeah, ¡El miedo va a cambiar! de bando! Yeah, ¡El miedo va cambiar! Yeah, ¡El miedo a cambiar! ¡El ¡El ¡El <esan> <esan> <esan> <esan> <hazos> <esan> <gay> Gendarte eta ekonomia eredu alternatibo bat behar dugu. Zaintza eta bizitza erdigunean jarriko dituen sistema berri bat. Urtarriaren hogeita marrean, aukera dugu bide horretan indarrak batu eta zapaltzen gaituen sistema errotik aldatzen hasteko mobilizazio erraldoia aktibatzeko. Hortzak erakutsi eta ofentsibara pasatzeko aukera dugu. Horregatik, urtarriaren hogeita marrean, Lan, pentsio eta bizitzat guinen alde, feministok, gazteok, langileok, denok grebara.